hablar sobre un modelo de negocio, el padbol, es, es un deporte, eh, con la experta, así que acompáñenos. Y da 869. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales, empresarios, emprendedores que buscan pues abrirse paso a través de eh, con sus negocios, a través de los diferentes medios digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast. Y bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 20 de, de enero, Perdón, del 2022, caramba, me quedé con el, con el mes anterior, pero que, que, que sigue pasando el tiempo, que ya mismo se acaba el mes de enero y esto es una locura, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Yo sé que de pronto para muchas personas resulta, eh, pues, de nuevo, sí. pero ¿qué es esto del padball, ¿No es cierto? Lo vamos a ver con nuestra invitada, la especialista en, en, esta, en este negocio. Y pues, bueno, antes de entrar en materia, quería dar las gracias a, a nuestros auspicientes, que es la Cooperativa Andalucía, y al doctor eh, Mario... Eh con su segmento de eh, oftalmología, más bien dicho con su servicio de oftalmología que les dejo en las notas del programa el doctor Mario Viteri también tiene unos servicios estupendos, lo mismo que la eh, eh, pues la Cooperativa Andalucía con sus servicios de crédito y consumo. Y adicional ya saben que dentro de Catamán también tenemos el, nuestra solución Leads for Sales que son eh, cómo les enseñamos a las empresas a implementar embudos de venta de dentro de Linkedin, así que echarle un vistazo, catiaman.com es las mentorías, van a poder ver, y si están interesados, si son un negocios B2B y quieren aumentar oportunidades de negocio, pues entren ahí, presenten su candidatura, y sin más, pues eh, vamos a entrar eh, en materia y le vamos a dar la bienvenida, estoy con la presencia de Begonia Calderón. Begonia, gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias a ti, Katia. Realmente un, un placer, placer tenerte aquí, Begoña, tú nos visitas y bueno, esto es lo, lo maravilloso de estar a través de los medios digitales, estás allá en España, Begoña, cuéntanos, ¿quién es Begoña Calderón y a qué te dedicas? Eh, pues, eh, bueno, en primer lugar agradecer eh, la invitación para formar parte de, de, esta, de esta manera de, de darle difusión a, al mundo de los negocios, al emprendimiento y al poner en marcha ideas que tenemos en la cabeza. Entonces, muy agradecida por contar con, conmigo para, para colaborar en este, en este podcast. Y bueno, pues eh, bueno yo soy Begoña Calderón, responsable de Pazbol España, Pazbol Italia y Pazbol Portugal. Y a la vez también tenemos una fábrica especializada en fabricación de pistas de Pazbol que actúa en todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, pues ese es mi perfil profesional a día de hoy. Además de eso, soy mamá de dos hijas, vivo en España, en Andalucía, y, y bueno, pues eh, trabajo en mi día a día y me esfuerzo mucho pues, para conseguir desarrollar este, este nuevo deporte del cual vamos a hablar ahora, un deporte innovador que está arrasando de una manera eh, muy rápida e eh, implantándose en muchísimos países del mundo. Qué bueno, gracias Begoña por tenerte aquí. Felicitaciones y enhorabuena por tus princesas. Bueno, en fin, las mujeres que también eh, para que, que veamos, porque hemos eh, traído mujeres valiosas acá al video podcast, que aparte de manejar el reto de ser madres, de, de dirigir un, un hogar, pues podemos dirigir empresas de alto talento. Así que, como tú bien decías, vamos a hablar de este nuevo deporte, padball, y toda la experiencia y la expertise que esto ha significado para ti. Así que, bueno, arranquemos con la primera la pregunta, porque para mucha gente dirá, bueno, ¿qué es esto del paddle? Es un deporte, pero ¿en qué consiste? El padbol es un deporte innovador que se lo, lo, lo inventó, lo creó un señor argentino que se llama Gustavo Miguens. Eh, es un deporte que combina fútbol, pádel y voleibol. Es un deporte que se practica en una cancha eh, de vidrio acristalada. Es una cancha pequeñita que mide. 60 metros, mire 10 por 6 60 metros cuadrados okay. el espacio que ocupa es muy poco que de cara a instalarlo en cualquier eh, instalación deportiva pues la verdad es que no, no necesita mucho espacio y es un deporte muy innovador porque en un espacio tan pequeño eh, con, eh, lo que hacemos es, es eh, eh, un, un momentito disculpa claro que sí, con todo gusto sí. disculpa Katia, disculpa Sí, te decía que es un deporte innovador porque eh, se juega en parejas, en un espacio, como te comento, de, de 60 metros cuadrados. Visualmente, si lo ves, te recuerda al pádel, porque el, el pádel también se juega en parejas, en, en una pista cristalada, lo que pasa es que la de pádel es mucho más grande, son 200 metros cuadrados. Y en este caso, eh, el balón se toca con los pies. Entonces, es un deporte para cualquier apasionado del fútbol, apasionado del deporte en general apasionado del pádel, apasionado del voleibol, apasionado de de, bueno, de, de cualquier deporte que implique pues eso el, el, el jugar con otra persona el, el hacer un un deporte en pareja eh, formando parte de una comunidad que es la comunidad del fútbol que cada día pues como te comentaba va creciendo más va creciendo ¿Qué, qué, gracias por, por darnos esta pequeña historia, a ver desde dónde empezó esa combinación, no es cierto, de este nuevo deporte y claro, todo lo que tenga que ver deporte en realidad eh, pues atrae, eh, dependiendo de los intereses y no se diga que viene arrastrando un poco y que tiene algo que ver con el fútbol, que es un deporte pues digamos a nivel internacional de mayor demanda y que mueve tantas pasiones, ¿no es cierto? Ahora, cuéntanos, ¿cómo es esto de, de que el Padbol va, va creciendo y que ahora hoy mismo, ya enfoquémoslo como negocio, tú que estás a cargo y manejarlo en tres países, en tres claro, tres países importantes, ¿qué ha representado para ti llevar este, esta gestión de este negocio? Vale, te comento, mira, el pazbol, la manera que tiene de implantarse y desarrollarse en los diferentes países es muy sencilla. Pazbol Internacional selecciona una empresa en cada país que es la empresa que se va a encargar de liderar el desarrollo del deporte en ese país. Es la empresa que se encargará de comercializar las canchas de pazbol, se encargará de hacer el desarrollo del deporte, creando las competiciones oficiales, creando la federación en ese país del deporte... Y, y llevando a cabo todas las acciones para el desarrollo del, del, del deporte en ese país. En ese sentido hay una oportunidad para una empresa que, que quiera asumir el reto de, de liderar el desarrollo del pátzbol en ese país y luego existe la posibilidad para muchísimos emprendedores y empresarios de montar su propio negocio de pátzbol, es decir, de instalar sus pistas de pátzbol y explotarlas como se puede explotar cualquier instalación deportiva. Con la ventaja, como te comentaba, que es el, las pistas de fútbol ocupan muy poquito espacio claro. y en ese sentido, pues claro, es, es un negocio que es... Eh, si tú tienes una instalación deportiva en los campos de fútbol, eh, no sé, cualquier instalación deportiva que tengas, 60 metros cuadrados es un rinconcito, ¿no? Y allí te cojo una pista de fútbol Y si tienes un poquito más, pues dos pistas de fútbol Tiene una relación directa con el fútbol. ¿Eso qué significa? Que todos los apasionados del fútbol... Pues a, les en, en cuanto prueban el fútbol, aman el fútbol. La diferencia principal es que aquí no se necesita tener tanto fondo como para correr en un campo de fútbol, porque esto es un campo mucho más pequeño, de 60 metros claro. cuadrados, donde, donde tú combinas con tu compañero, estás siempre en juego, es, es muy dinámico. Y no tienes tampoco que correr tanto, ni se te escapa el balón porque la pista está cristalada. Entonces, como te comento, eh, a nivel de negocio pues es muy interesante para todos aquellos empresarios y emprendedores que les guste trabajar vinculados con el mundo del deporte, pues explotando la, la, la comercialización de sus pistas de puzzle. Claro. Para mí, personalmente, el hecho de, de liderar este, el desarrollo de este deporte en estos tres países, pues ha significado un reto muy importante. Llevamos cuatro años, somos el país de referencia del pátzbol a nivel mundial, tanto por el número de instalaciones de pátzbol que, que tenemos en, el en, en nuestros países, principalmente, principalmente eh, en España y en Italia, eh, y, y además de eso también pues, tenemos los campeones del mundo, que son también españoles, tenemos la competición oficial más importante también, donde participa mayor número de jugadores, y bueno, pues somos un poco esa punta de lanza que, que va abriendo camino en este mundo del pátzbol. Destacar también que es un deporte muy joven, que cuando la gente dice pátzbol, nunca he escuchado hablar de pátzbol, claro, es normal, solo tenemos 11 años. Entonces, pensemos que para que un deporte se haga popular y esté implantado en todo el mundo, pues yo siempre pongo el ejemplo de, del pádel, ¿no? que, que ahora ya se conoce más, que, que se juegan más sitios. Pero el padel tiene 55 años. Entonces, claro, nosotros solo tenemos 11 años y en ese sentido pues hemos tenido un crecimiento exponencial y un crecimiento deporte muy rápido porque ya estamos presentes en más de 25 países del mundo. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y bueno, me parece... Eh, este, gracias, Begoña, por lo que nos comentas. ¿Qué significa para ti... Eh, liderar esto? Cuando tú dijiste estoy en la punta de lanza, porque claro, estar eh, liderando un deporte pues, nuevo, digamos, eh, digámoslo así, estar en presencia en tres países, siempre cuando uno esté en la vanguardia de algo, pues realmente tiene más riesgo, digamos, de que esto va a funcionar, no va a funcionar el tiempo. ¿Cómo, cómo lo manejas? ¿Cómo manejas tus emociones y cómo manejas también, y hablando de eh, de esto, porque puede pintar para muchos empresarios, ¿no es cierto? ¿Cuánto de recurso en general también se necesita para esto? Vale, en primer lugar, estar en esa punta de lanza y, y asumir ese riesgo eh, es algo que creo que va intrínseco al carácter de las personas. Yo siempre digo que no todo el mundo eh, sirve para emprender, eh, ni, to, ni no todo el mundo sirve para montar una empresa porque el emprendimiento, el, el, el liderar el desarrollo de una empresa implica el aceptar frustración, incertidumbre, significa eh, renunciar a una parte importante de tu vida porque dedicas muchísimas horas para, para conseguir cualquier reto. Entonces, bueno, eso va un, va un poco en el carácter de las personas, ¿no? Yo, por mi carácter, pues eh, durante toda mi vida eh, he estado trabajando en proyectos muy ambiciosos, en proyectos eh, que implicaban eh, creer ciegamente en ello y, y dejarte la piel en, en, en ese proyecto para sacarlo adelante. Entonces, con el Pathball empezamos hace cuatro años. Yo creo firmemente en este, en este proyecto, en este reto. Me apasiona el mundo del deporte como deporte en sí, en sí el fútbol es algo impresionante como te digo, porque es para todos los públicos, hombres, mujeres niños, es decir, es un deporte que, que se puede jugar a muchos niveles obviamente si tú ves los vídeos de los mejores jugadores del mundo y dices, wow, eso no lo voy a poder hacer en mi vida, claro, tampoco vas a poder jugar nunca como Messi o como Cristiano Ronaldo, ¿no? Y sin embargo pues puedes jugar, puedes jugar al fútbol con tus amigos y pasártelo bien, ¿no? Entonces pues. esto es exactamente igual, entonces ese reto, personalmente, eh, para mí lo que significa es vida, es sentirme viva, es levantarme todas las, todas las mañanas motivada, ilusionada, eh, todos los días pues eh, apretar fuerte los puños para seguir adelante, el día que, que las cosas no salen como tú quieres, no, no darte por vencida, levantarte, sacudirte las rodillas y seguir caminando. ¿no? Entonces. Yo tengo esa manera de vivir la vida y, y, bueno, pues en ese sentido es un poco lo que me permite afrontar este tipo de retos. Y en el Pazbol, concretamente, pues la verdad es que estoy muy, muy a gusto, me siento feliz por lo que está sucediendo en estos cuatro años. Y, y bueno, pues como te digo, que, que muy contenta. A nivel de inversión, para poner en marcha un proyecto de este tipo, eh, eso en cada país, porque eso quien, quien lo establece es Pazbol Internacional, ellos están en Argentina... Y cualquier persona que pueda estar interesada tiene que contactar con ellos porque son ellos los que establecen las condiciones, los que explican las características del negocio y los que también te indican si tú cumples los requisitos para, para liderar el desarrollo de ese, de, del deporte en un país o para instalar campos de pazbol. Porque sí que es cierto, como te decía, que, que tú, te puede gustar mucho el deporte, pero si no eres emprendedor o empresario, la probabilidad que, de, de que tengas éxito gestionando pistas de pazbol, como si te pones a gestionar cualquier otro negocio, si realmente no eres un emprendedor con cierta formación, con cierta experiencia, es difícil que puedas eh, poner en marcha un negocio. Entonces, a mí eso es algo también que me gusta siempre eh, de, dejarlo claro, ¿no? Que, que al igual que yo, por ejemplo, pues, pues no serviría para trabajar en un hospital porque la sangre me, me marea o, o tengo fobia a las agujas, claro. eh, pues no todos servimos para trabajar en todas las cosas, ¿no? Entonces, tiene uno que ver en base a, a, a cómo es eh, su carácter, su experiencia, sus motivaciones, tiene que determinar si, si sirve más para liderar proyectos o para trabajar. En, dentro de ese proyecto en una parte concreta, es decir, que cada una debe ser muy honesto y, claro. y en ese sentido, bueno, yo la, la, las personas que realmente tienen esas inquietudes emprendedoras, esas inquietudes de, de querer liderar su propio negocio, pues sí que les animo a, les animo a, a invertir en Pathbowl o en cualquier negocio que les ilusione, porque yo considero que... Para poner en marcha una empresa y, y tener éxito es muy, muy importante la automotivación, entonces tú tienes que creer ciegamente en, en lo que estés liderando, tienes que, que, que verlo, tienes que, que ver ese futuro y tienes que tener claro cuál es ese camino, saber dónde estás hoy, saber dónde quieres llegar y trazar ese plan estratégico con acciones muy concretas que te ayuden a conseguir ese sueño que tú tienes. Begoña, maravilloso, muy motivante tu testimonio, y efectivamente es así, es enfocarse realmente en lo que te apasiona, en lo que te gusta, tener un horizonte, un enfoque claro, de hecho, este y bueno, lo que tú dijiste me encantó, el, el liderar algo, el estar en la innovación, en lanzarse, en emprender, claro, depende mucho del carácter, en lo que te guste, en jugar también con esa, eh, con a veces dejar de lado algunas cosas, porque pones mucho tiempo al inicio en estos eh, negocios, en estos proyectos, Shh que bien vale la pena, que si te gusta, pues la, lanzarse, ¿no? Ahora, eh, tú has mencionado que, claro, bueno, el tema de las condiciones y todo, pues a, a, tendríamos que referirnos a los eh, que originaron esto y el paso a nivel internacional, que bueno, ahí lo quedó pendiente, de hecho si lo busco, lo pongo en las notas del programa para quien esté interesado, y eh, a propósito de que el COVID ha, ha vuelto, a, a esto ha, eh, ha representado en que muchos negocios puedan cerrar, ¿cómo ha impactado a ustedes que están pues de, empezando y como que agarran el, el impulso y Pax viene hace dos años del COVID, ¿cómo ha eh, impactado para ustedes eh, la llegada de este dichoso virus? Eh, para nosotros el, la pandemia ah, curiosamente somos de esos negocios que ha favorecido la pandemia okay. porque cumplimos los requisitos para ser un deporte seguro, mm. es decir, es un deporte que se practica en parejas que no hay contacto físico porque además de lo que de lo que se trata el pásbol es de cubrir cuanto más espacio en la pista mejor para que no te, te cuelen el, el punto entonces en ese sentido eh, luego también nuestras nuestras canchas de pásbol hay muchas instaladas al aire libre entonces la realidad es que nuestro deporte cumple muchos requisitos que le dan seguridad el balón se desinfecta antes de entrar en la pista eh, eh, me lo que te digo, no existe contacto físico, claro. hay lugares por ejemplo donde las canchas están instaladas en espacios cerrados, pues que juegan con mascarilla, entonces en ese sentido es un deporte que se han cerrado aquí en España eh, sucedió y en Italia también y en Portugal que eh, prohibieron durante mucho tiempo jugar a fútbol y eso hizo que mucha gente descubriera el pazbol porque claro, eh, te, te quitabas un poco esas ganas de tocar, de tocar balón con el pie y, y bueno, pues, el, mucha gente dijo, ay, ¿esto qué es? Pues es que esto me permite, eh, en un entorno seguro, estar practicando un deporte que, que me, me recuerda a ese fútbol que tanto me apasiona, o a, a practicar deporte con otras personas, ¿no? Que no se puede con, con grupos grandes de personas, pero en este caso, al ser solamente dos contra dos, tiene un espacio amplio pues obviamente el riesgo. De hecho, nosotros no hemos tenido, en, en ningún momento hemos tenido ninguna instalación de Pazbol contagios por COVID. Qué Entonces, eso es, es algo, lo que te digo. De hecho, se han hecho muchos reportajes en esta parte del mundo eh, sobre Pazbol en, en este último año y medio por el tema de que se podía jugar a Pazbol cuando no se, podría, no se podía practicar eh, prácticamente bueno, ningún deporte de equipo. Pero sí. los deportes en pareja sí estaban permitidos si eran en espacios eh, de, este, de este tipo esta envergadura. Qué bueno, qué buena cosa. Esto ha ayudado, ¿no? Lo que es a veces una crisis es una oportunidad para algunos otros sectores. Ahora, eh, coméntame, eh, si bien es cierto es un ambiente físico, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo utilizan ustedes o qué mecanismos utilizan eh, para promocionar? Porque yo creo que lo que no se promociona, lo que no se comunica, no existe. ¿Qué mecanismos utilizan para difundir este nuevo deporte? Eh, nosotros utilizamos muchos medios, es decir, eh, desde los medios tradicionales, de que allá donde hay una instalación de Pathball, claro. pues eh, el responsable de esa instalación utiliza sus medios locales, la radio local, la televisión local, los medios de comunicación locales. A nivel nacional, nosotros eh, los medios que utilizamos son principalmente redes sociales, eh, la página web. Y luego cuando realizamos eh, competiciones oficiales lo que hacemos es contratar agencias de comunicación potentes que le den mucha visibilidad al evento y entonces para esos torneos contamos con profesionales cualificados que se encargan de que nuestro evento pues, se retransmita en directo en, en alguna cadena de televisión, que se hagan eco de, de ese evento pues, en las, las radios nacionales, en la prensa nacional... Entonces, en ese sentido tenemos una estrategia de comunicación clara relacionada, pues una cosa es el día a día con nuestras campañas de marketing y, claro. y visibilidad del pádel en redes sociales y página web principalmente. Uh -huh. Y luego cuando tenemos eventos deportivos o cosas especiales, que lo hacemos a través de, de, de agencias de comunicación especializadas. ¡Qué maravilla! Y ahora, ¿tú cómo ves el en a futuro? ¿Cómo proyectas, incluso ya como, como empresaria que eres, el, el, el negocio y el padbol de aquí a unos 5 o 10 años. Eh, yo el padbol de aquí a 5 o 10 años, sí, a cinco, diez años eh, lo veo como un deporte que se va a consolidar, que se va a establecer y se va a convertir en un deporte popular. Yo veo el mundo lleno de pistas de padbol eh, y al igual que, que se practican otros muchos deportes, pues veo un volumen muy importante de personas aficionadas eh, yendo cada semana a jugar sus dos partidos de Pazbol semanales con su pareja, con su grupo de amigos y bueno, pues a salir un poco de esa rutina que, que, que todos necesitamos desconectar un ratito y a todos aquellos que no sé, como te decía, que nos apasiona el deporte eh, y nos apasiona compartirlo con aquellas personas, pues con nuestros amigos, pues el tener ese grupo, esa comunidad de la que formas parte, que nosotros le llamamos la tribu Pazbol. Eh, te hace mucho bien, tanto física como mentalmente. Entonces yo lo veo así, yo lo veo como un deporte que se va a consolidar, que va a ser un deporte popular conocido en, en todo el mundo y que, que lo practicarán pues, miles y miles de personas de todas las edades, niños y niñas, hombres y mujeres, y como te digo, lo veo pues eso, como un deporte más. Ese es un poco mi sueño, mi sueño es conseguir que, que el mundo eh, juegue a pazbol no solo por lo que es el pasbol, sino también porque es un deporte. Y yo creo que el deporte debe ser uno de nuestros hábitos fundamentales en la vida para el bienestar físico y mental. Y así es, y con eso nos quedamos, que el deporte en realidad a, a, ayuda a que estemos con esa salud, como bien mencionas, mental y física para seguir adelante. Mi querida Begoña, mil gracias, el tiempo se nos viene encima, siempre nos pasa esto con las entrevistas, y pues más bien palabras tuyas, algo que tú quieras aportar que yo no te haya eh, preguntado, palabras finales a la audiencia, y claro, y al final, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, pues eh, principalmente lo que quiero aprovechar es para lanzar a toda tu audiencia un mensaje de esperanza de que estamos pasando una época muy difícil con la pandemia, todos estamos sufriendo mucho pues con nuestros familiares, con nuestros negocios y yo solamente quiero lanzar un mensaje de esperanza que, que, la gente, que las personas no se den por, ven, por vencidas, que aunque se caigan pues se levanten, que sigan adelante, que sigan luchando por aquello en lo que creen que eh, siempre sale el sol ¿vale? y que hay que seguir peleando por lo que uno sueña. Eh, a Nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestras págin nuestra página web, tanto de Pazbol España, Pazbol Italia y Pazbol Portugal, y luego en Sportball Factory, que es nuestra fábrica que fabrica pistas de Pazbol y campos de Pazbol para todo el mundo. Un placer enorme, Katia. Eh, estoy muy contenta de poder hablar contigo y con toda tu audiencia. Me tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta y bueno, pues eso, un mensaje de esperanza para este año 22 y mucha salud para todos. Claro que sí, mil gracias mi querida Begoña por tus palabras y ya saben bueno, si tienen dudas, inquietudes sobre el negocio como tal, pues ahí vamos a quedar en las notas del programa Los Enlaces, puedan contactarse también directamente con Begoña y ya saben a poner, como dijo Begoña, a ponerle ganas energía a que este 2022 eh, arranque y termine con buena vibra a pesar del, del COVID y todo, el deporte, vamos a practicar pázbol. A quienes nunca lo han escuchado, pues vayan con sus parejas y busquen en su comunidad en su sector alguna pista y si no pues por, posiblemente puede ser el origen de un nuevo negocio, así que mi querida Begoña nuevamente mil gracias y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify en Google Podcast, en iVoox, en iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana terminando la semana con un episodio del videoblog de Katia, así que pues se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos chao, chao Chao, un placer.